En este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte un NFT de Cristiano Ronaldo totalmente gratis gracias al exchange de Binance. Esta promoción es por tiempo limitado, tenemos hasta el próximo día 19 de diciembre para poder llevárnoslo y también es únicamente para nuevos usuarios. Así que si no tienes cuenta en Binance, considero que es un muy buen momento para crearla porque además tenemos otras promociones activas y durante estas navidades van a haber muchas opciones para ganar criptos totalmente gratis que no deberías dejar.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 también te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo, en los cuales vamos chequeando todo tipo de promociones antes de realizar los vídeos. Serás bienvenido o bienvenida. Bien, la promoción de Cristiano Ronaldo es, como hemos dicho, para nuevos usuarios, tan solo debes crear una cuenta en Binance y verificar tu CAIC. Debes hacerlo, muy importante, con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo, ya que el propio equipo de Binance se ha puesto en contacto con nosotros para realizar esta campaña, así que si creas la cuenta, por otro enlace o por tu cuenta simplemente buscándolo en google no te va a llegar este NFT. Para poder llevarte este NFT como hemos dicho debes crear la cuenta y verificar tu KIC si no sabes cómo hacerlo recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de Binance. Te dejamos un vídeo también por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Una vez tengas tu cuenta en Binance, en la propia Home, aquí vas a tener toda la información acerca del propio Binance. Si no sabes cómo verificar tu cuenta, aquí tienes un vídeo de 50 segundos en el cual te lo van a explicar de forma súper práctica. Ya con tu cuenta creada y CAIC verificado, para encontrar la opción de los NFTs, tan solo en el banner principal, aquí tienes en el menú superior la opción de NFT. Clicamos en esta opción y directamente ya nos aparece aquí el banner de Cristiano Ronaldo. Puedes explorar en esta opción ya que hay muchas otras colecciones. También tienes la opción de higos y un montón de cosas súper interesantes como las cajas misteriosas, entre muchas otras opciones. De hecho, hemos hecho varios vídeos que tendrás también en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de Exchange. Aquí dentro tenemos muchísima información acerca del Exchange de Binance y también en nuestro canal y grupo de Telegram. Vamos a estar encantadísimos de echarte una mano. Bien, aquí tenemos el banner de Cristiano Ronaldo. Clicamos en esta opción. Y aquí dentro vamos a tener toda la información acerca de la colección de Cristiano Ronaldo. Que por cierto, de hecho, también realizamos un vídeo en nuestro canal de YouTube. Lo tienes por aquí y te lo voy a dejar por aquí arriba también, ya que estuvimos haciendo esta promoción anteriormente junto al Launchpad de Hook. Actualmente han modificado las normas y a todos los usuarios que sean nuevos, que no tengan cuenta en Binance, les van a regalar uno de estos NFTs. Bien, debes entrar en esta opción, como hemos dicho, y aquí tienes de... CR7 Mystery Box para nuevos usuarios, clicamos en la opción de Claim y aquí dentro nos va a preguntar si somos ciudadanos de US o no lo somos, en nuestro caso le vamos a decir que no lo somos y directamente aquí dentro tendrás una cuenta atrás con los días que faltan para poder reclamar este NFT. Tan solo debes darle a Claim Now y ya tendrás este NFT en tu posesión. Lo vas a poder vender, intercambiar, regalar o hacer lo que tú quieras con él dentro del propio mercado de NFTs de Binance o también en mercados secundarios, ya que a través de la red de Binance Smart Chain lo vas a poder retirar sin ningún tipo de problema. Además de esto, tenemos otras dos promos activas dentro de Binance. La primera de ellas es la de Pac-Man, la del comecocos, en la cual te puedes llevar un Bitcoin y diferentes premios si compensas únicamente por jugar y divertirte a mí la verdad es que me tiene súper enganchado únicamente se puede jugar una vez cada 24 horas y estoy deseando conectarme porque me encanta este juego siempre me ha gustado mucho y la otra de ellas es el calendario de adviento Hemos hecho vídeos de las dos. De hecho, si vas a nuestro canal de YouTube, tienes los dos últimos vídeos, estas dos promos. Nosotros somos colaboradores de Binance y nos gusta muchísimo este tipo de oportunidades, ya que están regalando prácticamente criptomonedas por interactuar, por hacer acciones, etcétera En esta ocasión de calendario de Adviento, tienes una serie de recompensas cada día en función de una serie de acciones o en función de las campañas promocionales que tiene activas Binance. Por ejemplo, la de hoy, día 7 de diciembre, nos dice que es una ley. And earn para todo tipo de usuarios que estén dentro de Binance y completen estos cuestionarios. Tan solo debes darle a Join Now y aquí tendrás todas las actividades para ganar criptos únicamente por aprender sobre ellas. Esto lo hemos visto en repetidas ocasiones dentro del canal. De hecho, hoy mismo han sacado nuevas campañas dentro de Coinbase y esto lo tenemos en múltiples exchanges, y es una muy buena forma, especialmente, de empezar en el mundo cripto, ya que vas a empezar a entender conceptos y también llevarte tus primeras recompensas. Aunque no pueda aparecer mucho, 2 dólares aquí, 2 allá 50 céntimos por otro lado, al final todo va sumando y puedes ir aumentando tu portfolio y especialmente va a ser todo de forma gratuita también hemos hecho un vídeo al respecto sobre esta opción de Learn and Earn de la opción de Binance que te vamos a dejar por aquí arriba. Ahora ya sí, poco más que añadir, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Para ir finalizando te animo a que participes en el airdrop de Zumex, este airdrop también es exclusivo para la comunidad de Satoshi Factory. Hemos llegado a un acuerdo con el propio Exchange en el cual estamos premiando a los usuarios con 30 dólares gratis. 20 son para poder operar dentro del propio Exchange y los otros 10 van a ser para retirar o para hacer lo que tú quieras con ellos. Te animo a que lo aproveches porque va a estar activo durante unos cuantos meses y te voy a dejar el vídeo por aquí arriba. Ahora ya sí, espero que te haya gustado esta información, si es así, te agradezco mucho, un like, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.